Bienvenida, Ceci. Aronel Hola, Ceci. Profe de manualidades. Que hoy nos trae una propuesta para que el sábado ganemos directo. Sí, el para ponerme toda la onda y toda Ganamos. la energía. Sí. Hermosa esta manualidad, Ceci. Mira Qué bonita. A ver. Es una rosquita que la podemos colgar en la puerta, encima del televisor. Y, ¿Y vos le ha bueno. lucecita, además. Ay, sí. puedes ver. La... Sí, oh, porque... Oh, bueno, no sé si se ve, ¿No? pero... es que la dejemos ahí así, la, la toma la cámara, mirá. Bien. Ahí la vamos a ver. Perfecto. Es como las que usamos de Navidad, como las que ponemos en la de la casa exacto, y demás, ¿no? sí, Me sí. encanta. Después, en todo caso, la transformamos en navideñez Perfecto. Vamos juntos, entonces, a hacer esta manualidad. Les vamos a compartir la plaquita de todas las herramientas, los materiales que van a necesitar para que ya se vayan preparando porque tropezón no es caída y el sábado vamos a ganar. Lo hemos decretado en este programa. Hoy preparamos, entonces, decoración para el mundial de la mano de nuestra profe Ceci Oronel. Y vas a necesitar un aro de madera, alambre, ramas, cartón, Corchos, pintura blanca y celeste, obviamente. Eh, silicona pistolita, eh, telas celeste, blanca y amarilla, lanas, hilos y cordón. Arrancamos eso. Muy bien. ¿Cómo empieza esto? Con corchos. Sí, bien. vamos a juntar corchos Perfecto. y los vamos a pintar. Blanco celeste, con pintura acrílica, pintura latiza, con aerosol, con lo que tengamos en casa. Perfecto. Una vez que los tenemos pintaditos con un stencil o con una regla de estas... ...que hemos usado sí, siempre... Sí, ...que vienen con las letritas... Sí, ...y con sí. un eh, marcador, una fibra negra... Eh, ...vamos a poner la palabra argentina, argentina... ...antes de pegarlo, porque a veces los corchos... ...tienen diferentes tamaños... Uh -huh. ...y después el desnivel no nos sí. va a dejar apoyar sí. la regla... ...¿sí? Bien. Bien, una vez que tenemos eso... ...vamos pegando uno por uno... ...más o menos girándolos un poquito, porque si los ponemos derecho, no, claro. ¿sí? Claro. nos vamos a tener que extender Una así. Fila. Entonces, ¿esto de que la idea. De madera. Ah, perfecto, sí. Yo uso un aro de madera. Ok. Podemos usar un aro de alambre. ¿De cartón también? Podemos hacer un aro en cartón. Bien. Podemos usar las ramitas de los árboles, esas de los sarmientos, sí. creo que... Sí. viste sí, que hacen seis. coronas. Bueno, tenemos uh -huh. varias opciones para utilizar. Perfecto. Bien, una vez que tenemos el aro, lo podemos pintar de blanco lo podemos dejar... Bien, la flor que queramos. Exacto. Y comenzamos a pegar más o menos hasta aquí. Bien. ¿Sí? Porque ahí va a ir la florcita. Ahí vamos a poner la florcita. Diez. ¿Cómo vamos a hacer estas flores? Mm. Yo qué hice? Corté con un cúter rodajitas de corcho. Uh -huh. ¿Sí? Ah. Bien. ¿Qué hice? Agarré una telita y la pegué por dentro. Le puse todo alrededor. Guarda con la pistolita, ¿eh? Bien. Porque Ese que... pedacito de corcho. Claro, porque quema los dedos. Sí. Igual ya... O sea, los piedra. laterales. Y los, en los laterales, Bien. exacto. Ok, a ver. Ponemos así, hacemos así y ah. pegamos. ¿Sí? Clarísimo. Ah, como que es el centro. Como que es el centro. Bien. Exacto. De esta forma. Como es pistolita, pega bastante rápido. ¿Sí? ¿sí? Uh -huh. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pliegue Voy a pegar De esta forma Voy a hacer otro pliegue Y yo utilizo Una pinza para no quemarme mm. ¿Sí? De Se esta prolija. forma ¿Sí? La y entonces la aprieto. ¿Los circulitos tienen que ser de distintos tamaños? ¿Cómo los pues calculamos? No, a ojo. Ah, yo bien. corto, si alguien quiere ser muy preciso, lo puede marcar okay. con un vaso, con una copa Listo. y recortar, ¿sí? Bien. Pero no, yo recorto más o menos a ojo, de acuerdo al tamaño de la flor también. Perfecto. Una vez que tengamos, que yo ya traje acá preparaditos, los pétalos. Los pétalos, alrededor de esto vamos a ir ah, okay. pegando. O sea, la parte exterior, la cara exterior lo ponemos. En la cara exterior bien. vamos a ir pegando, uno por uno. Cinco, seis, más o menos. Ok. ¿Sí? Bien. Ceci, no tengo la pistolita. ¿Con qué pego? Hay traje. Silicona. Bien. Silicona eh, fría. Sí, fría. sí fría. silicona okay. fría. Esta es silicona caliente, ¿sí? eso es silicona fría. Perfecto. ¿Sí? Bien. Estas flores, chicos, las podemos hacer para poner en todos lados. Olvidate. Hoy en día se reusan eh, como arreglos en floreros. En color natural. Eh, bueno, oh, se además se le hacer... puede dar muchísimos uso Esto le cambiamos los colores y nos sirve para Navidad por también. Supuesto. Por, ejemplo. Claro, ¿no? por supuesto. Y miren cómo queda la florcita. Una vez que terminé sí. con el encendedor... Bien. Por favor, si es una tela eh, que es muy plástica, ojo, porque se consume la flor. Así que vamos prendiendo como para eh, quemarle las hilachitas. De todas maneras, si le quieren dejar las hilachitas, no hay ningún problema. Sí, la pero es dejar. bonito el efecto que es, hace. Este. Exacto. Está bueno. Una vez que hacemos todas, vamos pegando alrededor con la misma pistolita. Bien. Y luego, ¿qué hice? Cintita, cordón, eh, hilo, lo que sea, lo pegué, ¿sí? Por atrás. Ahí. lo de las lucecitas es buenísimo. Y le puse unas lucecitas como para ornamentar un poquito más. ¿Y dónde se consiguen Me esas caso. luces? ¿Por internet? ¿Las eh, podés pedir? En Mercado y... de Arte las vendemos. Ah, en Mercado de Arte sí, también las tenés. Sí, sí también Bárbaro. las tenemos. Sí. Me encanta. Está mirá bueno. qué bonito queda. Lo podemos poner, mirá. A ver si fuese en nuestra casa, el estudio. Lo podemos... Acá en vez de la oh, O. Ajá. Reemplazamos la O. Ay, qué ey qué re bien! ¡Qué mirá bien! bien! ¡Está buenísimo! Hermosa, si ¿la dejamos idea? ahí? ¡Preciosa! ¿Con cinta lo, doble faz? Sí, lo, lo, lo con, pueden dejar. Con un clavito le pedimos al migue y, y, vemos y vamos vemos cómo, cómo lo podemos colocar. Bien, Está lo buenísimo, Cecilio, bueno, se encanta esta manualidad para que ustedes la hagan en casa. Aprovechen con los chicos para decir Nos vamos a sacar la mufa claro, Vamos a olvidarnos de lo que pasó hoy? Lo pueden hacer con los Compartimos chicos. un lindo momento en familia Y nos olvidamos de la derrota Y nos preparamos para el sábado obviamente. obviamente. Con la mejor con la de las zona. La si les parece vamos a repasar nuevamente Cuáles son los materiales que vamos a necesitar Tomen nota, recuerden que esto va a quedar cargado En nuestras redes sociales Y si tienen cuatro días Para el sábado lo tenés que tener listo Para Como preparar semana. esta hermosa manualidad Vos también desde casa A ver, compartimos los materiales entonces necesitamos aro de madera, bueno de madera puede ser también de alambre, de rama, de ahí, cartón, ahí está, sí, lo que sí, tengas, sí. lo que encuentres, eh, corchitos, pintura blanca y celeste obviamente, silicona pistolita, telas celeste, blanca y amarilla para las flores y además lanas, hilo, cordón, lo que encuentres en tu casa para decorar este, este bello aro, le vamos a decir, sí. de la selección argentina. Vamos a compartirte también el Instagram de nuestra profe Ceci Oronel, Mercado de Arte MZA, porque bueno, cualquier material que te falte, la Ceci lo tiene por ahí, o cualquier duda a la hora de hacer esta manualidad, también le puedes consultar. Gracias Ceci, Te encantó, un placer como, como